Muchas gracias. Buenas noches a todas, buenas noches a todos, queridos compañeros, queridas compañeras, reunidos aquí esta, esta tarde, esta noche, estos días más bien, para celebrar este tan importante evento, el décimo octavo, ¿no? Décimo octavo. Foro de San Pablo, decima octava edición del Foro de San Pablo. Yo les confieso que comienzo estas palabras muy conmovido, sobre todo por ese mensaje de, de ese grande compañero, amigo de esta patria, de esta alma nuestra, que es Luis Ignacio, Lula da Silva. Lula, viva Lula! Igual yo te digo Lula desde aquí, estoy seguro que cada día se acerca más el momento en que nos consigamos de nuevo Y el abrazo que nos vamos a dar va a ser un abrazo del tamaño de este mundo y más allá Porque nos unen a Lula y a mí tantas cosas, muchas, muchas cosas yo conocí a Lula precisamente en una edición del Foro de San Pablo. Fue en San Salvador. Algunos de ustedes estaban allá. 1996. Allá nos topamos. No nos conocían bien todavía muchos camaradas y compañeros de América Latina. Claro toda aquella campaña, el golpista, los golpistas, los carapintadas, recuerdas Ignacio, toda aquella campaña mediática y por supuesto, había razones para tener dudas todavía sobre nosotros y sobre mí en lo político, no había todavía una trayectoria ni una orientación definida, pero recuerdo ese encuentro al que fui invitado por ese grande compañero también, que fue y será siempre Chafik Jandal. ¡Viva Chafik! Chafik nos invitó y allá fuimos a parar a San Salvador. Y allá conocimos a muchos de ustedes, nos conocimos. Recuerdo que amanecimos cantando con la guitarra de Vicente Feliú. Por allá, eso fue ¿qué día fueron, Nidia? Eh, ¿Tú recuerdas la fecha exacta de 1996? Julio, fue por julio. Junio, 1996 bueno ahí conocí a Lula apenas unos minutos nos dimos la mano, alguien nos presentó ah Chávez este Chávez ¿Mm? Lula yo le dije Lula la primera vez que me hablaron de ti yo pensé que eras una mujer Lula <risa> y con eso no te quiero ofender le dije pero por el nombre Lula bueno el sobrenombre lula alguien porque yo les oigo a ustedes bueno yo no voy a hablar mucho saben porque ustedes tienen vienen de largas jornadas de debate diálogo y hasta nos cantó aquí yo yo iba a cantar pero con la voz del canciller golpista perdón <risa> el canciller del ecuador ¿Ah? No, no, con Ricardo Patiño aquí no, no, no, voy a cantar yo con Lilia Vera. Pero Nicolás Maduro y Patiño son los llamados cancilleres golpistas, pues, ¿verdad? Y andan en ofensiva, andan en una ofensiva, démonos cuenta, ayer Nicolás habló en la Asamblea Nacional y hoy Patiño habló en el Foro de San Pablo, andan en ofensiva los cancilleres. Saludamos de aquí a Rafael Correa. Este gran compañero a Dilma, viva Dilma a Rafaela a Evo Daniel y a todos Pepe Mujica y a todos esos grandes compañeros que como una vez me dijo Fidel saludamos de aquí y vamos a enviarle un aplauso pero de pie al gigante Fidel Castro ¡Viva Fidel! debe estarnos viendo allá en La Habana Estoy seguro que nos está viendo. Te saludamos, Fidel. Aquí estamos, tus hijos y tus hijas. Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden con él. Fidel, Fidel, que tiene Fidel. Fidel. Raúl anda por Vietnam, pasó por China Y está por Vietnam ahora, Balaguer Bueno, yo le doy un saludo, no voy a repetir el protocolo aquí, ¿verdad? Porque ya les conocemos a todos En verdad, quiero agradecer Quiero agradecer desde el corazón, desde el alma Y a nombre de nuestro pueblo La presencia de todos ustedes aquí y todas ustedes que han venido de distintas partes del planeta. Quiero agradecer al Foro de San Pablo por la decisión que tomó de reunirse en Caracas estos días, 4, 5 y 6 de julio, días para nosotros además tan importantes. Día de la independencia, el día de ayer, estos días de julio. Y además en esta coyuntura rumbo a las elecciones del 7 de octubre. Que ganaremos por nocaut. Ustedes tengan la seguridad. Vamos a ganarla por nocao. Pomar, por nocao. Ahora, una vez, cuando yo le mando saludos de aquí a Lula y a Dilma y al Pepe y al Evo, al jefazo Evo y al Rafael y al Daniel, recuerdo... Y a la Cristina. Cristina Fernández y a la patria argentina recuerdo que una vez hablando con Fidel después de un aló presidente de esos largos que duró como siete horas yo recuerdo que alguien me pasó una ficha estábamos hablando de ganadería lo recuerdo clarito porque algún técnico nuestro estábamos en el campo en una, una unidad unidad productora apenas comenzando el gobierno y entonces bueno el plan de aquella unidad incluía llegar hasta 12 o 14 animales por hectárea ¿No? entonces Fidel me llama después cuando termina el programa él me llama y me dice Chávez ¿Qué método será ese para llegar a 10 o 14 vacas por hectárea? Yo en verdad desconocía. Fidel es un experto en todas las cosas de este mundo. Y del otro también. <risa> Fidel es un experto en todas las cosas de este mundo y del otro. Es más, no está muy seguro todavía si Fidel es de este mundo o es del otro. Yo creo que es de los dos. De los dos mundos. Entonces me dice, ¿qué método será ese que ustedes van a aplicar ahí? Y yo no supe responderle, le digo, no, yo no sé, pero me dijeron que eran 12 vacas por, por hectárea. Y él me dice, Chávez, yo creo que serán chivos lo que ustedes van a meter ahí, pero, pero no vacas. Bromeando, pues, y entonces me mandó unos manuales de ganadería. Unos manuales de ganadería. Porque él, es, él estudió, incluso hubo un científico francés, ¿te acuerdas? no recuerdo su nombre, que se vino a Cuba e hicieron no sé cuántos experimentos. Hace poco me llevó Fidel a pasear por, por La Habana. El día que se reunió con el Papa, yo estaba, bueno, en recuperación allá, tratamiento. Y de repente yo ando en chores por allá caminando, ¿no?, por un patiecito, y me dice, mire, que viene el comandante. ¿Cómo? Salgo yo volando, me pongo un mono. Yo pensé que venía... ...a visitarme... ...preparamos una silla... ...en un sitio sombrío por allá... ...bajo unas matas pues... ...unos árboles... ...a ver qué íbamos a comer... ...era casi mediodía... ...venía de hablar con el Papa... ...y entonces... que llegó? ...y yo salgo a recibirlo... ...me dice... ...no, yo no voy a bajar... me montate, ...vamos a pasear... Y, ...y empezamos a dar vuelta por La Habana... ...me llevó para una siembra que tiene por allá de un experimento que está haciendo. Y después entramos por la, en La Habana a un sitio donde hay un bosque ahora. Y donde hace 40 o 50 años, ahí tenían un centro de investigación de ganadería. Tienen una raza muy buena, la siboney que aquí la tenemos, la estamos reproduciendo ahora aquí. Es de la mejor, el mejor ganado. Creo que compite con el brasileño, el girolando este que tienen los brasileños, embajador el girolando y ¿cómo se llama? el argentino y el nuestro que es de los mejores también del mundo el criollito limonero que estamos recuperándolo y el ganado carora, la raza carora bueno, pero él me llamó esa vez y hablamos un rato cuando teníamos como media hora o más hablando, bueno, él habla 99% del tiempo, ustedes saben y uno apenas puede acuñar alguna frase ahí Hace poco estábamos hablando, y yo acuñé una frase, o le dije cosas, y me dijo, bueno, pero tú no dejas ni hablar, me dijo. Así me dijo, tú no dejas ni hablar. ¿Te acuerdas, Patiño, cuando tú estabas, fui, fui, ustedes fueron a visitarme, o a visitarnos, Patiño fue con, con Correa, después de mi operación allá, y bueno, y preparamos una sala allá, estábamos Fidel, Raúl, Correa, Nicolás, Patiño... Otros compañeros y yo Y Patiño saca la guitarra Pues empezamos a cantar Y es que cuando Patiño y Correa se ponen a cantar Hemos amanecido En Quito Bajo presión no, Nos bloquearon una vez el aeropuerto para que, para que no saliéramos Denuncio a Correa Lo denuncio públicamente Y al canciller Patiño Y cantamos hasta las 4 de la mañana Hasta que yo le dije, Rafael, yo tengo que amanecer en Caracas Tenía yo reuniones aquí Bueno, a las 4 arrancamos Me dijo, bueno, puedes irte pero es que cantan, cuando eran muchachos yo tengo la foto nunca la voy a hacer pública pero tengo una foto de Patiño, Correa y otros amigos cuando eran muy jóvenes en Quito tenían un grupo ¿cómo se llama? de estos de guitarra eléctrica y el cabello muy largo de rock de rock Rafael Correa cantaba en ese grupo con Patiño y otros compañeros bueno, entonces estaban cantando, estábamos cantando, yo, muy mal, ellos cantan muy bien. Y, y entonces Fidel estaba, mira que mira, y como Fidel no canta nada, pensé, si es verdad que no canta nada, nada. Ni baila nada, ni el Che tampoco cantaba, ni bailaba nada. Dicen que el Che salió una vez a bailar, ¿cómo fue? Y bailó. Y entonces le comentó a alguien, oye, qué bueno estaba ese pasodoble. Y no era un pasodoble, era una salsa. Es que, que bailaste tú Un paso doble, ¿no? Era una salsa Che Igualito a Fidel Y yo Casi igual Casi igual Ahora Entonces viene Fidel Y está mirando ahí a Correa A los cantores Y en un momento en que terminan Una canción Para comenzar otra y otra Pero terminan un paréntesis ahí Mientras afinaba la guitarra Fidel se levanta y dice Bueno Aquí se podrá hablar. <risa> bueno, cantamos dos o tres canciones más y bueno, después lo dejamos a él que hablar, ahí hablar, ahí hablar, ahí hablar. No para de hablar, no para. Entonces en esa ocasión por teléfono él me preguntaba no sé cuántas cosas del ganado, la ganadería, que cuántas cabezas de ganado teníamos nosotros, qué cuántos litros de leche por vaca. Yo casi ninguna de las preguntas yo le respondí. Me raspó pero saqué casi cero. Después me puse a estudiar, me puse a estudiar Porque Fidel es muchas cosas, muchas cosas Un gigante, pero sobre todo un maestro Un gran maestro ¿Cuánto he aprendido yo de Fidel? Entonces, sí, un maestro, un padre Que enseña, enseña Estudia mucho, se la pasa estudiando, estudiando Y bueno, y tratando de aplicar la teoría a la praxis Como dijo Carlos Marx, pues Creo que es un poco aplicable también al Foro de San Pablo, aquella máxima de Carlos Marx. Hasta ahora los filósofos se encargaron de interpretar al mundo, pero se trata de transformarlo, transformar, transformar al mundo. Y para transformarlo hay que entrar en la batalla real, la batalla concreta, con las ideas, por supuesto, con las interpretaciones, obviamente. Entonces Fidel... Termina esa, esa noche ya, cuando las chivas y las vacas, que van a ser chivas en vez de vacas, no sé qué más. Me dice, Chávez, ¿y tú qué estás haciendo ahorita? Dice, no, yo había terminado el aló presidente por allá en el llano y me fui a un sitio a descansar. Y yo estaba allá caminando, caminando por ahí, por un patiecito, eh, muy cerca de un río, monte adentro. Y le digo, no, por aquí caminando por aquí entonces él me dice si sí, es verdad porque tú y yo no somos presidentes en verdad me dice somos unos tipos que andamos por ahí así somos cuando yo digo Lula Dilma Correa Daniel Raúl somos unos tipos que andamos por ahí <ríe> unos tipos que andamos bueno en una batalla viviendo un tiempo que nos tocó vivir yo recuerdo cuando nacía el Foro de San Pablo, le preguntaba ahora mismo a Pomar, nuestro secretario general, que me recordara, le pedí que me recordara la fecha, fue por estos días de julio de 1990, Dulce, tú nos recordabas. ¿Nosotros en qué andábamos aquí? Fue por esos días en los cuales, leyendo algo acerca del Foro de San Pablo, yo leí algo sobre un tal, un tipo que andaba por ahí, y que anda por ahí, que se llama Lula. Y entonces pensé que era una mujer, pues, por Lula. Ajá, yo también a ti. Nos amamos. Yo recuerdo haber leído en algún periódico, y en algunas reuniones de las tantas que hacíamos ya, porque nuestro movimiento que nació el movimiento bolivariano revolucionario 200 nació en los cuarteles venezolanos, esa es una particularidad de ese movimiento que luego se sumó pues a esta corriente de movimientos, movimiento de movimiento en la diversidad como bien se ha dicho aquí y esa es una de las eh, máximas creo yo de este tiempo unidad en la diversidad cero sectarismo incluso como decía aquel gran revolucionario y amigo y compañero venezolano Alfredo Maneiro, quiero decirlo aquí, ¿eh? el problema político o la cuestión política pasa por la izquierda, pero tiene que ir más allá de las izquierdas. Yo creo que eso también debe ser bien considerado en las batallas y en las luchas de hoy en los movimientos y partidos de izquierda de América Latina. Y creo que lo hemos venido asimilando, porque las experiencias van enseñando. Y hoy hay movimientos diversos de todos. Sí, dígame en Bolivia, compañera, ¿qué, qué cosa tan hermosa, el movimiento que se ha desatado en Bolivia, Ecuador, en Argentina, en Argentina en Brasil, en todo, en Centroamérica, en Nicaragua, aquí en Venezuela, y en muchos otros países. Uno, uno tuvo la dicha, yo he tenido la dicha, de ver el parto, yo vi el parto. El parto de este tiempo. Junto con ustedes, lo vimos. Pero en aquellos años, finales de, los, de la década de los 80, la llamada década perdida, ¿no?, Así la, la llamaron algunos, o la llaman algunos historiadores, economistas, analistas, etc. La década perdida, que en verdad no fue perdida. Ayer yo recordaba... ...aquel científico, nada se pierde... ...todo se transforma... ...un francés, ¿no? La Labosier. así se pronuncia, ¿no? Ignacio, tú que eres francés, es español bueno, nada, nada se pierde, todo se transforma pero recuerdo clarito, clarito, como si fuera ayer finales de los 80, aquí explotó, Venezuela explotó por aquellos días el Caracazo, la rebelión popular una rebelión que sorprendió al mundo entero yo recuerdo mucho cuando conocí a este hombre que está aquí, amigo Ignacio Ramonet fue en la Sorbona una noche, allá en París, estaba dando Ignacio unas una conferencias organizadas por este caballero que está aquí, de barba ahora, que es nuestro embajador en Brasil, Maximilien Arbeláez. Estábamos de paso por París y fuimos a la Sorbona. Y yo me quedé impresionado con el análisis que hacía Ignacio sobre la realidad venezolana. Ignacio, entre otras cosas, dijo, mientras el mundo retrogradaba o se congelaba, estoy parafraseándote, en Venezuela estalló una revuelta, una revolución popular, caía el muro de Berlín, había caído la Unión Soviética o caía, se hizo pedazos. Mientras parecía que se rendían las luchas populares o o se congelaban, cosa extraña, en Venezuela explotó una revolución popular, una revolución social. 89, aquella revolución popular de un pueblo cansado, un pueblo como el venezolano. Todos los pueblos del mundo tienen por dentro lo que alguien llamaba pulsión heroica. Los pueblos, escribió alguien, viven de su pulsión heroica. Ahora hablo del venezolano al que pertenezco en profundidad. Vaya que pulsión heroica la que pervive y pervivirá para siempre en el alma del pueblo venezolano, en las entrañas del pueblo venezolano. Vaya. Ayer nada más que Nicolás Maduro, el canciller, en su maravilloso discurso en la Asamblea Nacional, nos recordaba esa historia de donde venimos. Historia muy grande, muy, muy grande. Gigantesca, se pierde de vista. Los acontecimientos que aquí ocurrieron, que han ocurrido, pues, y que aquí nos han traído. Simón Bolívar. Simón Bolívar casi llegó a Buenos Aires a caballo y detrás de él un pueblo el venezolano, el granadino, el ecuatoriano el peruano, el boliviano y muchos otros soldados de otras latitudes del cono sur de Irlanda de Inglaterra españoles incluso que se pasaron al ejército patriota mujeres no solo hombres, mujeres las mujeres cuando van a pelear pelean hasta mejor que nosotros los hombres. Eh, Manuela Sain, Juana Zurduy y cuántas. Eh, lo que pasa es que, como dice el manifiesto de Caracas, el mundo sigue siendo muy machista. Yo hace años que me he declarado y trato de serlo siempre, feminista. Y creo que la liberación de la sociedad tiene que pasar por la liberación del yugo del machismo contra la mujer. Así lo creo. Es uno de los, es uno de los elementos de, de dominación de las cadenas, más bien, de los yugos del capitalismo. Bien, ahora, esos años, pues, decía esos años 90. Una revolución social de un pueblo con un fermento heroico muy grande, el pueblo venezolano, cansado, como dice Ali primera en aquella canción, canción mansa para un pueblo bravo, cuando dice, ¿cómo es? El de lo de la mejilla y la otra mejilla. ¿Cómo es que dice Patiño? ¿Tú te lo sabes? No mí se me olvidó ¿Cómo es que dice? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, bien lo que... <ríe> La mejilla Y la otra mejilla Cansado el pueblo de poner la otra mejilla Un pueblo además Como el venezolano Hermanos y hermanas viviendo como nuestro pueblo ha vivido sobre un mar de riquezas incalculables además de todas las otras riquezas que aquí ha habido y hay en el vientre de la tierra venezolana de las aguas venezolanas riquezas naturales digo materiales resulta que antes de que amaneciera el siglo XX, ya comenzó a producir petróleo Venezuela. Bueno, se produjo petróleo Rigoberta de siglos atrás. Los indios caribes, que eran grandes navegantes, que impresionaron al mismo almirante Colón en su diario, está escrito cuando llegó a muy cerca de las bocas del Orinoco. Se sorprende Colón de un barco muy grande, de no sé cuántos, cien remeros, que salió a saludarle de manera cortés, amable. Y se sorprende no solo del tamaño de la embarcación, eh, sino incluso de la estatura física y la corpulencia de aquellos hombres y mujeres. Eran los caribes, pues. Eran los caribes que eran grandes navegantes, del Orinoco llegaban a Cuba y más allá a la Florida México, Centroamérica hay evidencias de presencia caribe en la Centroamérica de los mayas de donde está Rigoberta Menchú y me da mucho gusto y más que gusto un honor tener aquí a esta mujer gladiadora de las luchas de los pueblos mayas de los pueblos aborígenes de los pueblos indígenas y más allá de los pueblos pobres de esta tierra Rigoberta un beso, un abrazo de nuestro corazón. Pues, esa década de los 80, la cual ya cerrando sus portones en este continente y en el mundo presenció el Caracazo. Un pueblo, decía, viviendo en un mar de riqueza. Deben ustedes saber que ya para 1914 Venezuela producía petróleo en grandes cantidades. No hubo gobierno en 100 años en este país nuestro y de ustedes que hubiese tratado de tomar las riendas del negocio petrolero que no fuera derrocado, incluyendo nuestro gobierno solo que aquí ocurrió como un milagro aquí se llevó una gran sorpresa el imperialismo sus Lacayo se consiguió con la pulsión heroica de nuestro pueblo y de sus soldados que son parte de este pueblo o que somos parte pues de este pueblo y se estrellaron en abril de 2002, como se sabe se llevaron una gran, una gran sorpresa ¿Cómo se la llevarían de nuevo si intentaran hacer algo desestabilizador o lanzar alguna agresión interna o externa contra Venezuela, contra nuestro pueblo, contra nuestro... Se, se sorprenderían, mucho más que en el 2002. Por eso yo les recomiendo que ni, ni lo intenten. Porque no solo se sorprenderían, también los haríamos que se arrepintieran por 500 años en adelante los haríamos que se arrepintieran por 500 años si el imperialismo y sus lacayos pretendieran detener el rumbo de esta revolución que es legítimo, democrático, pacífico esta revolución es pacífica, pero no es desarmada son dos cosas muy distintas es pacífica, pero no es desarmada Pero bien, yo ubico mis recuerdos por allá cuando nací el foro de San Pablo. Un pueblo viviendo, dije, un mar de riqueza, la petrolera, la primera de ellas. Venezuela fue primer exportador de petróleo de este mundo desde... Claro, eso no es para, para llenarnos de orgullo. <risa> no, pero es verdad, es parte de la verdad histórica, económica, política. Desde 1925 hasta 1970, Venezuela fue el primer exportador mundial de petróleo. De aquí se llevaron todo el petróleo que pudieron y nos robaron buena parte de ese petróleo. Nadie pagó nada, ni impuestos, ni nada. Y gobierno que pretendía, o que pretendió, repito, medio controlar algo o conocer bien el net, ¡pum! lo derrocaron, comenzando por Cipriano Castro, terminando con nosotros. Asesinaron incluso, asesinaron al coronel Román Delgado Chalbó, derrocaron a Rómulo Gallegos, Rómulo Gallego cuando llegó a Cuba, porque estaba gobernando Cuba, era 1948. Gallegos tenía creo que buenas relaciones con aquel presidente cubano, ¿cómo se llamaba? Perdóname. Grau. Era, eran, tenían relaciones políticas buenas, ¿no? El gobierno de Gallegos con aquel gobierno cubano. Así que cuando derrocan a Rómulo Gallego, el gran escritor venezolano y eminente político, hombre honesto, serio, un intelectual brillante, lo derrocan, se va a Cuba. Y por ahí está en los periódicos de aquel momento. Él declara en Cuba, a mí me derrocó el petróleo. Mr. Danger, que es el personaje que es la cuña en Doña Bárbara, lo derrocó Mr. Danger. El imperio yanqui, pues. El imperio yanqui. Un país con tamaño caudal de recursos y de riqueza. Terminaba el siglo XX, Ramonet, tú lo sabes. Jean-Luc con una pobreza que pasaba del 60% ¿tú entiendes bien el español? ¿Sí? no 60% la pobreza general y la pobreza extrema estaba cerca del 25% mientras teníamos aquí en el este de Caracas ¿no? a esta clase burguesa bueno derrochando y derrochando en negocios, riqueza, viajes Miami, está barato dame dos, los mayameros, ¿sí? recuerdan eso? Bueno, los que tenemos ya cierta edad, ¿no? pero los jóvenes, la juventud esta que se levanta, estoy seguro que a través, a través del estudio se van enterando de esa y se han enterado ya de esa historia reciente y aquella historia no tan reciente, porque es imprescindible conocer de dónde venimos, la derecha es el mensaje de la derecha No, para qué hablar de historia, claro Es lo mismito que dijo Mr. Obama En Trinidad y Tobago Aquello que él dijo fue lo que me impulsó a mí A regalarle Las venas abiertas de América Latina Y decirle, trate de leerla Trate de leerla para que vea el pasado, nuestro pasado Porque Obama, recuerdo que dijo allá no vengo a hablar del futuro, no, perdón, no vengo a hablar del pasado, no hablemos del pasado, hablemos del futuro, es, la, es el mismo cuentico de la burguesía de aquí, y creo que de las burguesías, no, hablemos del presente, seamos prácticos, no hablemos del pasado. Ah. hay un historiador que lo dijo de esta manera, un pueblo que no conoce su historia, no tiene nada que buscar en el futuro. Historiador europeo. ¿Eh? Bloch, creo que fue Mark, Mark Bloch. Ese que, ese de, la, de una frase espeluznante. Cuando yo la leí por primera vez, le comenté a Ramonet un día, yo leí ese librito de Mark Bloch, ¿Para qué sirve la historia? Y leí esa frase y... Fue pelunante para mí el momento en mi soledad de lector, porque dice Mark Bloch, la historia, la historia tiene muchas cosas, pero una de ellas, su, su presa, la presa de la historia, es el humano. Ahí donde hay carne humana, ahí está su presa. Es espeluznante la frase de Bloch pero bueno, son los hechos de la historia... los hechos humanos, pues... ¿Eh? los hechos humanos... hechos humanos... entonces así llegó Venezuela a finales del siglo... una oligarquía... gobernando... imponiendo una hegemonía... plena... plena... plena... dominando todos los poderes del Estado... el Ejecutivo, el Legislativo el judicial, las fuerzas militares, sobre todo, bueno, los altos mandos, más no así, los cuadros medios y los cuadros de las bases del pueblo en armas, y por ahí comenzó la ofensiva, desde esos cuadros medios y esos mandos bajos de la tropa militar venezolana. Ellos creían controlarlo todo, la economía, controlaban petróleos de Venezuela, el Banco Central, la banca, privatizaron casi todas las empresas del Estado. La hegemonía cultural, la ejercían casi totalmente, la hegemonía mediática, totalmente. La izquierda, en las elecciones del siglo XX, en Venezuela se conocía aquel factor... Aristóbulo, ¿cómo está, está Aristóbulo por ahí? ¿Te acuerdas del el 10% no era? El 5, 6%. De ahí no pasaba la votación de la izquierda. Una hegemonía, pues, para decirlo con Antonio Gansi. En verdad, una dictadura con A, ah, con un disfraz democrático. Elecciones cada cinco años, pero ya se sabía. O ganaba el ADECO o ganaba el Copellano. Una dictadura. No había posibilidad para una alternativa a la continu al continuismo. Yo me río mucho cuando oigo por ahí a voceros de la derecha en estos días hablar de que, bueno, que hay que salir de Chávez porque Chávez eh, simboliza el continuismo. Nosotros lo que significamos en verdad es la continuidad, que es otra cosa, del proceso revolucionario. Ellos son el continuismo. Ellos representan la pretensión del continuismo de la derecha. Nadie se equivoque. Yo oía hace poco al candidato de la derecha, que en verdad es un pobre candidato, yo quisiera tener otro, otro, otro contendor, en verdad, en verdad, en verdad, porque es que, oye, yo estoy extrañando a, a ¿cómo se llama?, al filósofo de, la, de hace cinco años, divertía un poquito más, ¿se acuerdan?, o al Conde el guacharo todavía, ya, bueno, ya el Conde no se lanzó, ¿eh? En verdad, era Nietzsche, fue Nietzsche el que alertó sobre el nihilismo. El nihilismo, un, un fantasma recorre Europa, decía Nietzsche, el nihilismo. Creo que llegó a Europa, creo que llegó la nada, creo que 100 años después, Nietzsche tiene razón, Federico Nietzsche, llegó la nada, la nada. Ahora, en verdad la candidatura de la burguesía venezolana es la nada la nada pero hace poco con sus asesores yo lo... Mario Silva es el que pasa yo en la noche yo tengo tanto trabajo que yo no voy a estar siguiéndole la pista a la candidatura de la derecha no no me da ni tiempo de hacer campaña fíjense, nosotros arrancamos campaña cuando fue Diosdado el, el domingo y ya el martes era los ascensos militares tuve que pasar 3, 4 horas allá ascendiendo a los nuevos generales y almirantes de la Fuerza Armada Bolivariana ¿Eh? esa Fuerza Armada que cada día está más comprometida con el pueblo con la revolución socialista con su compromiso con el pueblo y la constitución bolivariana y con la patria luego, bueno, pum, el desfile 5 de julio ayer Cuatro horas de sol. Yo creo que el sol de los incas se quedó corto ante el sol de Caracas de ayer. O el sol de los mayas. No sé cuántos megatones nos cayeron ayer directo de sol. El pero extraordinario el desfile militar, cívico, militar. Y bueno, y el foro de San Pablo. Estoy aquí hoy con ustedes, pues y pasado mañana tengo que ir a ascender a graduar más de mil nuevos tenientes y alfereces de navío los cadetes que se gradúan, los muchachos el año pasado no pude estar con ellos para entregarles su sable y hacerles su juramento ante la bandera en cambio el majuncha anda por ahí en bicicleta desesperado, en motoneta en... No sé. pobrecito, pobrecito pero él que no tiene mucho, lamentablemente, parece que nunca estudió, parece que si leyó algo fue a Marcial, la fuente Estefanía, y esas cosas. Entonces estaba diciendo, tratando de confundir, estos son los laboratorios mediáticos, extrayendo una frase de Bolívar del Congreso, del discurso de Angostura. La anda repitiendo por todos lados. Cuando Bolívar dice que es muy negativo que se conserve o se mantenga por mucho tiempo en un individuo el poder entonces él anda tratando de y no es la primera vez que usan ese ese fragmento del discurso claro en primer lugar habría que decir que Bolívar eso fue en 1819 en 1825 seis años después habría que responderle con eso Bolívar en Bolivia le encomendaron redactar el proyecto de constitución y propuso la presidencia vitalicia la presidencia vitalicia decía Bolivia, está escrito ahí, bueno y el primer presidente designado vitalicio por Bolivia se llamó Antonio José de Sucre fue designado presidente vitalicio de Bolivia Aquí no pretendemos eso, en verdad. No, aquí hay elecciones cada seis años para presidente. Y es un sistema altamente democrático. Pero la principal respuesta para el que ande por ahí y le digan, no, pero mira, Bolívar dijo esto, nada es más peligroso permitir que un solo individuo se mantenga en el poder por muchos años, porque él se acostumbra a mandar y el pueblo a obedecer. Ah bueno, eso es aplicable desde el punto de vista, así lo creo, de la visión burguesa del poder. Pero resulta que Hugo Chávez no está aquí para acumular él el poder. No, yo más bien soy un redistribuidor del poder para darle poder al pueblo que el pueblo tenga cada día más poder, no se trata de un hombre en el poder, es un pueblo en el poder, un pueblo en el poder. ¿Sí? y Yo voy a hacer un paréntesis porque hay unos niños que tienen aquí rato Vengan acá por favor los niños que están esperando hace rato Vengan, por, suban para acá por favor Ellos tienen aquí rato largo Para no apagan las luces allá Ajá Correcto, vengan acá los niños Gracias eh. ellos Estos niños y niñas Génesis Daniela, ¿dónde está Génesis? ¿Quién es Génesis? ¿Tú? Ella es Génesis Daniela Guerrero Rivas. Ajá. Frangeli Jesús Silva Castillo. Frangeli, que Dios me los bendiga. Leon, Leonaldri Daniel Contreras Jiménez, de 11 años. Eso, compadre. Pero es un bachaco, chamo, como yo. Mira el pelo que tiene. Bachaco. Es un bachaco. Así me decían a mí el bachaco, porque tener el pelo como. La niña Valeria Patricia Torrealba, de 10 años. Valeria, un aplauso pues para Valeria. Balaguer, ¿cómo fue que dijo José Martí un día? Todo lo que hacemos es para los niños, para nuestras niñas, para nuestros niños. Anthony Daniel Acosta, Belisario, de 10 años. Vaya compadre. Epa, y ustedes dos, yo no, no tengo aquí los nombres de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas tú? Karen ¿Cuántos años tienes tú? Diez años ¿Y tú, Pipiolita? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Aslin ¿Tiene cuántos años? Seis ¿Qué les parece a ustedes, Aslin? Seis años Ajá Mira, Aslin y tú no puedes decir ustedes qué hacen aquí, hace tienen tiempo ahí, tú no puedes explicar qué van a hacer ustedes aquí. A ver, ¿sí? ¿Quién nos quiere explicar? ¿Alguno de ustedes? Ninguno, les da tanta pena. Jorge, ¿cómo estás? El ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza. ¿A ¿Quién va a explicar? Ajá, ¿qué hacen ustedes aquí? Porque es para que ellos se vayan a casa temprano. ¿eh? A ver, ¿qué dices tú? Estamos aquí por el, la Escuela Básica Nacional Julio Calcaño, para que usted, eh, para representar a la Escuela Julio Calcaño, mm. y para que usted nos haga entrega de la Canaimita. La Canaimita. ¿Y qué es la Canaimita? Mira, porque fíjate, aquí hay señores de Francia, de Guatemala, de Ecuador de Brasil, de Cuba, de Grecia, del mundo, que no saben qué es la canaimita. La canaimita. ¿Qué, es, ¿Qué es eso de canaimita? La, canaim, la canaimita es una computadora que sirve eh, para aprender matemáticas, ciencia y lengua. Por, lo, por ejemplo, historias de, por lo menos de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda... ...y de los personajes históricos... Mm, ...y la matemática también... ...y a ti te y, gusta la ...ajá, perdón... ...y para aprender más? muchas cosas de usted... ...de mí... ...sí, de usted... <risa> ...ajá, de Simón Bolívar primero ...ajá... ...y de la geografía también... Sí. ...de la geografía de Venezuela y del mundo... ...y de la lengua y literatura... ...de todas las la ciencias, ¿no? ...pero habla pues... ...¿qué, qué dijiste?... ¿Qué dijiste, qué dijiste, ¿Qué? Dilo pues, dilo, dilo, dilo. Tú hablas bien bonito. ¿Será que no sabes hablar? ¿No sabes hablar? ¿No tienes lengua para ver? ¿Sí tienes lengua? Mira, sí tienes. A ver, ¿qué dijiste, qué dijiste? Dime pues. No. Te quiero. Entonces, la canaimita. Bueno, resulta que nosotros decidimos hace ya unos años, 2009, ahí está la ministra de Educación, Marianne Hanson. Bueno, dotar a todos los niños de las escuelas públicas de una computadora Hicimos un acuerdo con el buen amigo José Sócrates Era primer ministro de Portugal, hombre de izquierda Vino por aquí hablamos Y ellos allá fabrican una bonita computadora para niños y, E hicimos un acuerdo, bueno, vamos a comprar primero un buen lote pero yo le dije a José, José, pero yo quisiera instalar aquí en Venezuela una fábrica de esas computadoras. E hicimos el acuerdo y ya tenemos aquí la fábrica de las computadoras Canaima y las Canaimitas. ¿Dónde están las computadoras? Ayúdame, Marían, por favor, Jorge. Mira, ahí está la ministra. Ajá. Para ver, ¿dónde dice Daniela Guerrero? Para ver. Ajá. Entonces hemos entregado ya con esta. Esta es la computadora canaima, número 1.700.000, que hemos entregado a los niños y niñas de todas las escuelas primarias del país. ¡Aplausos! Ajá. ¿Qué? Di, habla, pues, habla, habla. ¿No vas a hablar? Ah, aquí está. Esta le toca a la niña Génesis Daniela Guerrero, canaimita, número 1.700.000. Ese eres tú, ¿no? Toma, pues, Génesis. Ahí está. Te entrego la canaimita. Bueno, mi comandante, ya le quiero agradecer mucho por este... Porque este es un regalo que usted nos ha dado para aprender muchas cosas. Muchas gracias, mi comandante. Hugo Chávez Frías. Gracias. Gracias, mi vida. Gracias a ti. Y aquí está Frangeli Jesús Silva. Frangeli recibe su canaimita. A ver... Le vale, voy a pedir a Rigoberta Menchú que venga y se la entregue, por favor, Rigoberta. Nuestra querida Rigoberta. Rigoberta Menchú, por favor, Rigoberta. Mira, ella es Rigoberta, de, de Guatemala. Aquí está, entrégale, por favor, a Frangeli. Ella es Frangeli. Gracias, gracias, gracias. Es bueno decir gracias, Rigoberta que estas computadoras ya están cargadas de contenido nacional, elaborado en Venezuela. De eso nos puede hablar rápidamente Jorge, ¿no? El contenido. A ver, ¿qué sí. contenido tienen? Sí, comandante, contenidos hechos en el Ministerio de Educación, programados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en software libre. Y bueno, y que están allí, de geografía, de historia, de matemáticas, de lengua de todo lo que nosotros necesitamos según cada uno de los grados el ministerio iba adelantando, nosotros aspiramos el año que viene comenzar a entregar también un dispositivo como este para los estudiantes de secundaria, de bachillerato comandante porque este año terminamos con la primaria ¿verdad? Sí, toda la primaria con... y vamos ahora rumbo a la secundaria a la secundaria y ahora como tenemos la fábrica aquí esa computadora es de ellos ellos se la llevan a su casa y es de ellos, pues. Estas son hechas en Venezuela, comandante. Ya estas son hechas en Venezuela, en la fábrica que está aquí en La Carlota. No, por aquí creo que hay alguien, algunos trabajadores de la industria canaima. Bueno, Marían, la ministra de Educación, que entregue la próxima, por favor. Bueno, le toca a Leonardo Daniel Contreras Jiménez, que lo tengo aquí. Ese aplauso, la canaima, la canaimita. Ahora, Valeria Patricia Torrealba, ¿dónde está Valeria? Su canaimita, la otra para apurarnos por la hora, aquí está Anthony Daniel Acosta. Anthony Anthony Daniel, ¿ustedes son de qué escuela? En Petare, una escuela de Petare, una zona muy populosa aquí en el este de Caracas, Estado Miranda. ¿Tú vas a decir algo, Anthony? Eh, sí. Quisiera agradecerle al comandante Hugo Chávez Frías, no solo por las computadoras, sino por todos sus beneficios que nos has dado. Muchas gracias, hijo mío. Gracias. Gracias a ustedes por haber nacido y por estar creciendo en este tiempo bueno y bonito de la patria nueva, Anthony. ¿sí? Y me falta la... Ah, estas ya la tienen, ustedes lo que están aquí es infiltrada y no quieren hablar Vas a hablar ¿Cómo te llamas tú? Karen Villegas Rivas Ajá Karen Asleidy Villegas Rivas Ajá, ¿y tú estudias qué año? Qué, ¿Qué año? Quinto grado ¿Quinto grado? ¿Allá mismo en la escuela? Ajá ¿Y ella qué, qué grado? A mí me la entregaron ¿Y hoy? ella está en preescolar? No ¿En qué estás tú? En primer grado ¿Eh? Por fin, habló, Ed, por fin habló, por fin habló, por fin. Te hice hablar. ¿Y, ¿Y por qué ustedes ya tienen la computadora? ¿Quién se las dio? ¿Dónde? Hoy a mí me la entregaron en el colegio. Hoy. ¿Y a ti? Yo la tengo prestada por arte. ¿Prestada? <risa> Pero tú tienes una prestada. ¿Y la tuya, tuya? ¿No te la han dado? Te la van a dar. Ah, porque es que ella está en primer grado. En primer grado, como está... Eh, ¿Cómo es que se llama ella? Asli. Asli. Asli. Está en primer grado. En primer grado tenemos la red de salón. Ellos se van familiarizando. Es una red fija, ¿no? En el salón, la maestra va dirigiéndolo. Y luego cuando pasan a segundo grado, se les entrega su canaima personal ya. Pero tú tienes una prestada. ¿Quién te la prestó? Mm. Ah, ¿Y dónde está tu papá? Alex, ¿qué está? Alexis, que es trabajador Ah, ya está un, tra un trabajador Uno de los trabajadores de la industria Canaima Saludos a todos los trabajadores Bueno, yo solo quería cumplir con este compromiso Porque hoy estamos entregando Hemos entregado la computadora Un millón setecientos mil a nuestros niños Que Dios los bendiga y que Dios las bendiga Y a estudiar y a aprender y a crecer y hacer cada día más grande y más libre. Que Dios me los bendiga, pues. Yo quisiera decir unas palabras. Ajá, vamos, pues. No te digo, pues. En esta reunión de izquierda todo el mundo quiere hablar. <risa> Señor comandante, le damos gracias. Deje eso? Le... eso ahí, deje eso ahí. Voy de, presenta... de presentación de mi grado quinto B. Le quisiera dar gracias por las Canaimas, porque de ahí podemos aprender más, podemos aprender con nuestras familias y... Podemos aprender de la patria, de los sitios históricos de Venezuela, del comandante, de, de Simón Bolívar y de nuestro ambiente. De nuestro ambiente y de los demás pueblos de América Latina y del Caribe y del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, de Brasil, de Colombia, de Cuba, de Argentina, de España, de Francia, de todo eso hay que aprender. ¿Ves? ¿Y tú qué vas a decir? Nada Otra vez, no, pero ya habló Bueno, un aplauso para nuestros niños y niñas Vámonos pues Ahora Qué lindos, qué linda Su canaima, ve Esto Fíjense Miren, ahora todo esto forma parte, no es de un impulso personal que a Chávez o a Nicolás o a Diosdado o a cualquiera de nosotros, a Marián se le ocurrió de repente, no. Esto está inscrito dentro de una estrategia. Y nosotros hemos asumido y cada día lo vamos a asumir más en serio el reto enorme, gigantesco, de construir un modelo, diría Isván Mesaros, alternativamente radical al salvaje modelo del capitalismo, y eso se llama el socialismo, y contribuir por supuesto con la batalla que es internacional y que no puede ser solo en un solo país no, es imposible que un solo país avance en un proceso de cambio como este de allí nuestra articulación con los gobiernos revolucionarios, de allí el ALBA de allí la UNASUR respetando los ritmos de cada quien respetando los ritmos de cada quien las particularidades, los enfoques la visión de cada líder, de cada lideresa, de cada partido en el gobierno, de cada coalición de partidos en el gobierno de tal o cual país. Pero avanzar en conjunto es vital. No podemos para nada aislarnos de este mundo que además, hoy, más que nunca antes, jamás, hay condiciones para la ofensiva internacional socialista. La ofensiva de los pueblos de este continente y del mundo, no solo de América Latina, del Caribe, de Europa, de Norteamérica, ahí están los indignados por millones, de las juventudes de Francia, de Italia, de Grecia, de Chicago, de New York. Hasta, hasta en Israel, hasta Israel llegaron los indignados desde aquí vamos a darles un saludo solidario a los indignados de este mundo a esos movimientos nuevos de la juventud de sobre todo que han comenzado una lucha están apenas comenzando una lucha contra, contra mil demonios los medios de comunicación, la dictadura, la hegemonía imperialista, capitalista la represión etcétera etcétera ahora prometí ser un poco breve ¿no? ¿cuánto llevo ya? ¿10 minutos? <ríe> llevo ya como media hora ¿sí? no, y vamos a hacer unos pases a la, a la, a la ¿cómo se llama? A la carpintería a entregar unas viviendas porque hoy estamos entregando ya estamos llegando ahí tenía yo la cifra Dios dado con las de hoy, ¿a cuánto estamos entregando viviendas? Viviendas dignas para nuestro pueblo, para que se acaben los ranchos de la miseria. La gran misión vivienda. En el 2011 entregamos, gracias a Dios dado, entregamos 100, casi 150.000 el año pasado. Y este año ya hemos entregado 78.482 y en este momento están en plena construcción... 526.574 viviendas en todo el país. Y para los próximos seis años vamos a construir 3 millones de viviendas para que no quede ni una sola familia venezolana sin su digna vivienda. Digna vivienda. Es pues un derecho humano. El derecho a la vivienda, a la vida, vivir viviendo al vivir viviendo como la alimentación la educación la salud la seguridad social mire yo anoche estaba probando recursos a pesar de que el petróleo ha caído un poco sin embargo poco a poco nosotros estamos lejos de dejar atrás el modelo rentístico petrolero estamos lejos de un modelo que nos impusieron durante un siglo pues. pero vamos saliendo paso a paso poquito a poquito del modelo petrolero por ejemplo eh, el CENIAT el órgano impositivo que antes no le cobraba impuestos a los ricos aquí los ricos no pagaban impuestos pagaban sobre todo los empleados públicos la clase media los funcionarios los pequeños comerciantes las pequeñas empresas pero las grandes empresas casi no pagaban ahora hemos logrado bueno, incrementar lo que llaman la recaudación en el primer semestre que cerró ya ahorita a finales de junio como sabemos el excedente de recaudación del CENIAC está cerca de 8, 6, como 14 mil millones de bolívares esos son como 3 mil millones de dólares aproximadamente en un semestre Ahora, de allí yo tengo que firmar, hay unos recursos que van a las gobernaciones, porque está en la Constitución, el llamado situado constitucional. Ah, pero ahora hay un porcentaje que va directo al Poder Popular, porque está en la ley que hicimos del Poder Popular, para los proyectos de las empresas comunales, la autogestión obrera, la autogestión comunal de las madres del barrio, por ejemplo... No están las madres del barrio, son ustedes, mis madres del barrio, mujeres de, de los sectores más pobres, la misión saber y trabajo, etcétera. Los campesinos, los pescadores, los artesanos están están creando pequeñas empresas de autogestión, autogestionadas. Incluso yo estaba estudiando hace poco, sabes qué, Ignacio, un libro que tenía hace muchos años y lo conseguí revisando papeles un libro de los años 70 sobre la experiencia yugoslava, de la autogestión, de lo más interesante, de lo más interesante, fue un gran debate, tú sabes, Balaguer, que se dio eh, en Yugoslavia, eh, y fíjate cómo acabaron con la experiencia, a punta de bomba, la OTAN, la OTAN, la tristemente célebre, la nefasta OTAN, que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo a este mundo ¿Mm? y entonces son, son tan cínicos ¿eh? ellos que tienen bombas atómicas teledirigidas aviones invisibles, submarinos nucleares y todo que pegan el grito al cielo ayer presentamos los primeros dos avioncitos nuestros unos avioncitos, ahí van, pero esos vuelan 100 kilómetros tienen cámara, vigilan, ¿eh? ahí va, ahí vamos, poco a poco ¿eh? en Brasil también lo fabrican esto creo que son mejores que los brasileños, embajador bueno, vamos a... son de lo mejor, de lo mejor <ríe> también Argentina creo que lo fabrica bueno, pero nosotros podemos dentro de poco ya nosotros tenemos capacidad de colocar esos aviones sin tripulantes en otros países que los necesitan no solo para la defensa del militar, la lucha contra el narcotráfico dígame ese mar Caribe que está lleno de, de muchas cosas buenas, pero también de todavía muchos piratas. Ayer nada más agarramos un barco por ahí lleno de drogas, cocaína, que cruzan ese mar para allá y para acá. Aviones, delincuencia internacional, desastres naturales, vigilar los bosques contra los incendios, las inundaciones, unos avioncitos, los estamos fabricando gracias al apoyo de Irán, Ah, por eso tienen un no, que esa es la bomba atómica, y no sé qué más. Y arman esos alborotos que uno lo que hace es reírse, y nos amenazan con sanciones y no sé qué más. Nosotros somos libres, como dijo San Martín. Seamos libres, lo demás no nos importa nada. Así lo dijo José de San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada. O, o como dijo Bolívar el 3 de julio, Hace 201 años, aquí cerquita lo dijo, en la sociedad patriótica, el joven Simón Bolívar, aquel discurso que dio, que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos dispuestos a ser libres. Que los grandes proyectos deben madurarse con calma. 300 años de calma no bastan, dijo. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Eso lo dijo Bolívar hace 201 un año Y hoy lo repetimos Pongamos sin temor la piedra fundamental De la liberación suramericana, latinoamericana, caribeña, mundial El foro de San Pablo ha cumplido hasta ahora una gran tarea en estos años 22 años Pero tiene mucho más que hacer el foro Yo por ejemplo soy uno de los críticos No del foro de San Pablo, no De los foros en general Porque a veces se habla mucho, y se dice todo. La declaración que ha leído nuestro amigo... Omar, perdón, Walter, es bueno, es, es como la agenda mundial, pues. Ahí está el mundo, los problemas del mundo contenido. Ahora, una pregunta solo para la reflexión, no es ninguna pregunta acusatoria, no. Una pregunta de hermano y de compañero cuando nos vayamos de aquí Antonio Navarro oye no vino esta piedad Córdoba que no me dio mi beso de hoy se fue se fue piedad no? no vino piedad no se sabe bueno todos Antonio todos compañeros Balaguer Omar Ignacio Nidia todos cuando nos despidamos hoy y mañana lleguemos allá y allá y más allá ¿Qué vamos a hacer para, aunque sea eh, milimétricamente, avanzar en el cumplimiento de algunos de los... o en la lucha, en la batalla, para transformar ese mundo que hoy tenemos? Bien, Es una reflexión que siempre me permito hacer. En una ocasión, por ejemplo, y Lula fue el que me dijo, Chávez, ¿qué es eso de llamar a la quinta internacional? Es <risa> bueno, ocurrencias mías, pues. A ver uno lanza una piedra, ¿no? O lanza, valga la redundancia, una lanza, pues, en el vacío. A ver qué pasa, pues. Ah, una idea, a ver qué pasa. Una vez aquí, en Caracas, una reunión de partido, no recuerdo en qué marco era, Nicolás, allá arriba, ¿te acuerdas? En el Guaraira fuimos. Y entonces me invitaron a que yo le saludara y dije, bueno, ¿por qué no creamos la Quinta Internacional? Bueno, llámese como se llame. ¿Es el foro de San Pablo? Pudiera ser. Pero ¿dónde está la organización? ¿Dónde está el ejército? Pues como un... Yo, ustedes saben mi formación, ¿no? ¿Dónde está el comando? ¿Dónde está el plan de batalla? Yo quisiera verlo. El plan concreto, científico, diría Carlos Marx. Voy a poner un ejemplo nada más del potencial que tenemos. Aquí tenemos no solo gobiernos nacionales que avanzamos con problemas por aquí, por allá. Una vez me dijo Lula en Manao, me dijo, bueno, me dijo a mí no, nos dijo, Chávez, si no vencemos a la burocracia, es imposible la integración. La burocracia, compadre, de nuestros gobiernos, es una cosa terrible. Es una cosa, pero verdaderamente terrible la burocracia. Y más aún esa degeneración que es la burocratización mire yo ahorita acabo de... estaba trabajando toda la mañana revisando una carta que le mandé al presidente chino, jujintao. ya la debe tener en sus manos pero hoy salió el ministro Rafael Ramírez le dije pobre, le descansa en el aire porque va en un avión pequeño para tener más maniobra ¿no? con cuatro escalas, una en África, otra no sé dónde más, bueno, va para China. Un pequeño grupo de petróleo de Venezuela, se fue una avanzada a mediodía de pasajeros. Una carta para el vicepresidente chino, el amigo Xi Jinping, y otra carta para el presidente del Banco de Desarrollo de China, el amigo Chen Yuan, y otros contactos más en una misión estratégica a China apenas hace dos semanas yo solicité que me recibieran esa misión y en apenas una semana respondieron misión oficial de trabajo de alto nivel El Banco Central de Venezuela va el vicepresidente Eudomar Tobar ahora yo trabajé todos estos días entre ascensos militares, campaña electoral eh, foro de San Pablo, revisando los documentos que ellos llevan y las propuestas China pues es un gigante, lo sabemos y ya es la segunda economía del mundo y yo creo que va a ser la primera, Ignacio eso está ahí la, la dinámica y las escalas pues y Brasil está ya de, ¿qué? quinto y Mercosur se va a colocar como de tercero ¿eh? ahora fíjate Hace, hace 10 años atrás, 12 años, cuando yo llegué, llegamos al gobierno. Venezuela no enviaba una gota de petróleo a China. Produciendo, como hemos producido en estos últimos años, en promedio, 3 millones de barriles diarios. Casi todos Estados Unidos. Pero ni al Caribe casi todo Estados Unidos y saben una cosa, Venezuela le vendía petróleo a Estados Unidos con descuento con descuento Antonio a nosotros nos han demandado no sé 100 veces en los tribunales de no sé cuántos mundos porque hemos roto una serie de convenios firmados por el Congreso venezolano anterior donde mandaba la burguesía y por la PDVSA anterior que la dirigían ellos pues era el imperio el que mandaba aquí el fondo monetario aquí no mandaba ni el Banco Central ni el Ministerio de Finanzas Venezuela era una colonia hoy somos libres hemos recuperado la libertad la independencia y yo siempre digo eso es lo más grande que tenemos es lo más grande que tenemos ayer lo decíamos varias veces y nos lo recordaba incluso el general de división comandante del desfile porque cómo ha madurado nuestra fuerza armada yo que vengo de ustedes saben yo vengo de un soldado cómo ha madurado la fuerza armada venezolana y en su compromiso, en su visión, en su claridad y eso va desde los generales los comandos superiores hasta los cadetes me pongo a hablar con ayer con una alfereza que se va a graduar más o mañana de la Fofac, de la Guardia Nacional y otros muchachos del ejército, y unos nuevos que van para segundo año, uno se impresiona, y estos niños, pues, tú no ves a esta niña de, de 10 años, de 12 años. Y están despertando. ¿eh? Están viendo con más claridad. Ellos ya son luz. No es que les llegó la luz. Ellos ya son luz. Tienen luz por dentro. Iluminan. Lo que antes era una oscuridad tremenda, terrible, tenebrosa. De ahí venimos nosotros, de la oscuridad más tenebrosa, diría Víctor Hugo en Los Miserables. ¿Eh? Entonces, esta misión que salió para China, bueno, llevaba a seguir eh, articulando y fortaleciendo una serie de convenios. No, que no se puede vender petróleo a China, me decían los directivos de PDVSA. Cuando yo comencé a llamarlos, a reunirnos, ¿eh? hoy estamos llegando ya a 600 mil barriles diarios de crudo a China. 600 mil. Y dentro de dos años debemos estar en un millón de barriles diarios. Y ya comenzamos a construir en China una refinería conjunta, China, Venezuela, pero son tres que vamos a construir. Y ya tenemos... Un grupo, creo que son ya seis o 7 supertanqueros Que llevan ese petróleo de aquí a China Y es una empresa mixta Chino, venezolana, 50% chino, 50% venezolana Bueno, y a eso va esta comisión y a otras cosas De finanzas, crédito Nosotros hemos recibido de China Bueno, más de 30 mil millones de dólares en crédito Que pagamos con petróleo Con cuotas de petróleo y unos créditos, bueno, con condiciones ventajosas. No los créditos esos que daba aquí el Fondo Monetario Internacional. Que exigían muchas veces incluso que cambiáramos leyes, que cambiaran leyes. Y lo lograron. Aquí la Cuarta República cambió leyes por mandato del Fondo Monetario a cambio de una miseria. Porque para, en verdad, para la magnitud de la economía venezolana, unos mil millones de dólares es una cifra pequeña. ¿Eh? Lo mismo está ocurriendo en Europa, ¿verdad, Jean-Luc? Le quitan el alma a los pueblos, le quitan la soberanía, el fondo monetario es nefasto, terrible, el Banco Mundial. Esos son mecanismos del imperialismo capitalista. Aquí estamos libres de esos mecanismos, no dependemos ni de fondo monetario, ni de Banco Mundial. Ven lo valioso que es esto, lo importante que es, por eso es que nosotros... menos faltan hoy es cinco. 6 sí. mañana es 7 de julio faltan tres meses agosto, septiembre y octubre agosto, septiembre y octubre la oposición estaba haciendo, sacando su cuenta de que yo no podría ni caminar ni hablar que no podría ser candidato ahora aguántenme. con el favor de Dios ¿eh? con el favor de Dios aquí vamos pero nosotros estamos obligados a ganar esa batalla, que es una batalla táctica, pero con un fuerte impacto estratégico. Y tenemos que ganarla además, como lo vamos a hacer, con 10 millones de votos, con un amplio margen para que no quede ninguna duda. Y yo agradezco mucho al Foro de San Pablo su declaración de apoyo a la democracia venezolana, porque hay que recordarlo, ellos tienen un plan, el plan B, nosotros tenemos el Che. El plan Che. Si ellos lanzan el plan B, les voy a lanzar el plan Che. Se los estoy, lo estoy advirtiendo. Después no vayan a decir que no les avisé el plan Che. Que no nos obliguen a lanzar el plan Che. Pero ellos tienen su plan B. ¿No ve que el majunche no levanta vuelo? Por allá lo último que dijo sobre Bolívar fue... No, yo voy a, voy a recuperar al Bolívar de todos mira mira el Bolívar este, sí, eso es lo que ellos quieren. El Bolívar este que ellos quieren. Los millones y miles de millones de Bolívares del Tesoro Nacional, de la riqueza nacional. ¿Cómo fue que dijo? No, un Bolívar que no obedezca a forma de pensar alguna. Imagínate tú, un Bolívar que no, que no obedezca a ninguna forma de pensar. Bueno, pero ese, ese, eso, eso lo que revela es, bueno, el grado de inteligencia y de preparación del candidato de la oposición pero es que ni palcal de ese caballero serviría en verdad en verdad verdadita por eso decía que yo ojalá tuviera un contendor como más bien el, el conde del Guácharo. por lo menos uno se divertiría un poco con los chistes del conde del Guácharo. pero estamos obligados a ganar esa batalla y la vamos a ganar, tengan ustedes la seguridad que la vamos a ganar el 7 de octubre pero además la vamos a ganar por paliza, con millones de votos de diferencia pero tenemos que trabajar muy duro, tenemos que trabajar muy duro yo voy a estar en campaña pero ustedes saben yo tengo mucho trabajo también yo no voy a andar todos los días en la calle, haremos nuestros actos, visitaré las regiones pero tengo que atender el gobierno, la Fuerza Armada, las relaciones internacionales, las finanzas. Ayer estaba aprobando, anoche tarde, me hicieron una solicitud las ministras del área social de una cantidad grande de recursos. Pero ellas tienen razón, pues. Estaban ellas un poco discutiendo con el ministro Giordani, no, lo tenían acorralado al, al ministro Giordani, que es el ministro de finanzas. Me llama Jordán y mire, presidente, quíteme estas mujeres de aquí. Porque además son puras mujeres. Ahí está Nancy Pérez, Mari Pili, Nicia, Yadira Córdoba, Marianne Hanson. ¿Quién me faltó? La coronela Sader de Salud, María Cristina de, de Trabajo y Seguridad Social. Puras mujeres. Yo las he puesto ahí adrede. No crean que, que eso es una... Que eso es una casualidad, no, yo pongo a las mujeres donde hay más trabajo y más responsabilidad y hay que poner más amor, más pasión. Ahí las encomiendo, en ese frente de batalla, el batalla la batalla social. La batalla social. Bolívar, que era un gran feminista, no solo era muy enamorado, sino gran feminista. Él lo dijo un día, lo escribió. Dicen que somos iguales los hombres y las mujeres. No, dijo. Están equivocados los que dicen eso. La mujer es muy superior a nosotros los hombres. Dijo Bolívar, lo está escrito. Porque tiene una fibra muy sensible al amor, etc. En otra ocasión, oye, no sé si fue sería Bernard Shaw Bernard Shaw era un defensor de la mujer ¿no? y en una ocasión lo entrevistan y alguien le pregunta mire usted qué opina porque en esos días una mujer había ganado una competencia de aeroplano entre Estados Unidos y Europa ganó una mujer y también una mujer había ganado una competencia de tiro de de cacería o de rifle de una competencia en Europa Qué sé yo Entonces alguien le pregunta ¿Qué opina usted? Esta mujer ganó el, la competencia de aeroplano Y la otra ganó ¿Y será que las mujeres nos van a igualar a los hombres? Y entonces le dice Algo así como esto Le dice bueno ¿Y quién le dijo usted que El ojo de una mujer Y los brazos para apuntar un rifle Tienen algo que no tenga O le falte algo que no tenga O que tenga los ojos de un hombre. ¿Quién le dijo a usted que una mujer piloto y los, sus manos, su vista, su, sus pies, su cuerpo y su inteligencia no puede lograr lo que logró esta dama? Ah, y le dijo, mire, definitivamente ese tema a mí no me gusta hablarlo. El día que usted venga y me pruebe, eso sí, me lo pruebe, que un hombre, sin ayuda de máquina alguna, parió un hijo, entonces hablamos de ese tema. Entonces hablamos de ese tema creo que era Bernard Shaw George George Bernard Shaw bueno ahora entonces anoche estaba yo revisando las opciones de financiamiento de un conjunto de programas sociales uno de ellos las grandes misiones la gran misión en amor mayor porque un día pensando y discutiendo con un grupo de compañeros yo le dije Ignacio ya va porque yo por ahí en la calle me consigo mucha gente un, un, un señor De la tercera, cuarta edad Una señora ¿Tienes pensión? No, no tengo El presidente de la república Tiene una potestad legal De asignar pensiones de gracia yo lo he hecho pero por miles Con un, unos fondos que tenemos ahí en, en la presidencia Pensión de gracia ¿ok? Pero eso no basta Me pongo a ver la cifra Y bueno ¿Cientos de miles? Ah, porque nunca cotizaron. Una mujer que trabajó toda su vida planchando, cocinándole allá a una familia X, o un señor que trabajó toda su vida de taxista con un carrito viejo, los trabajadores por cuenta propia, pescadoras, pescadores, artistas que cantan toda la vida hasta que, bueno, hasta que se ponen como el canciller de Ecuador, que ya está soltando sus últimas canciones, porque ya se, se está renovando, quiero decir el ritmo, está cambiando de ritmo. ¿Verdad? Entonces, ah, no tienen seguridad social. Entonces una noche yo dije, no, ya. Vamos a hacer la seguridad social socialista. No importa que no cotizó, basta que esté en este parámetro, en estos parámetros, que esté en situación de pobreza. Que su ingreso sea menor al salario mínimo, que aquí es de casi 400 dólares. Pero bueno, es uno de los parámetros. Que, bueno, las condiciones de, de vida, la vivienda, etc. Bueno, llamamos a un registro público y el registro llegó a casi un millón. Y los estamos incorporando a razón de 20 mil porque vamos ahora a sus casas. A visitar casa por casa, a verificar, ¿no? y estamos incorporando razón de 20 mil por mes y queremos acelerar incluso o la otra gran misión hijos de Venezuela o bueno la misma misión barrio adentro que va creciendo hospitales, estamos construyendo ahorita mismo 16 nuevos hospitales y seguimos inaugurando con el apoyo de Cuba los CDI, los CAT aquí tenemos nosotros casi 30.000 médicos cubanos en Venezuela y personal de salud y eso sigue creciendo, las necesidades, la cobertura. En la medida que sube la cobertura, se incrementa la necesidad de recursos, en seguridad social, pensiones. ¿Ustedes saben cuántos pensionados teníamos nosotros aquí? Cerca de 300.000 mil apenas, hace una década. Hoy ya vamos apuntando a los 3 millones de pensionados, y eso va a subir, va a pasar de 3 millones con la gran misión en Amor Mayor, lo mismo pasa con las la escuelas seguimos construyendo escuelas simoncito con computadoras centros de salud, medicamentos gratuitos la red de alimentación subsidiada en buena parte subsidiada, mercal, pedeval las viviendas, todas estas viviendas son subsidiadas una familia pobre no tendría cómo pagar una vivienda Por más que bajemos los costos estamos, Hemos bajado los costos Porque nacionalizamos el cemento Nacionalizamos las minas de piedra Y todo eso estaba en manos del capitalismo Y aquí estaban las cementeras transnacionales Y lo que hacían era primero que nada Llevarse más del 50% De la producción de cemento Al exterior Y nos dejaban sin cemento Nacionalizamos pues y hemos incrementado la producción de cemento cerca del 20% y bajando los costos, bajando los precios. Y ahora distribuyendo directo, entre otros, ustedes saben de estas viviendas que estamos... Casi la mitad las está construyendo el poder popular, no son empresas grandes, constructoras, no. Brigadas de constructores populares que están sustituyendo ranchos por viviendas, pero miles y miles y miles. Es impresionante, además el pueblo cómo inventa, ¿no? Por allá me explicaron, ¿cómo hacen ustedes aquí? Bueno, agarramos una fila de rancho, una fila completa. La familia que viven ahí, se van y se mudan al barrio. Se mudan al barrio. Son alojados por el mismo barrio, pues. Y entonces entre todos le entran y tumban los ranchos estos. Y allí, entonces comienzan, claro, ya tienen máquinas, tienen recursos, ingenieros apoyando el proceso, ya no son, eh, ya no es el pueblo pobre solo con, con las uñas construyendo un rancho, no, científicamente. Hemos traído de Colombia, por cierto, Navarro, una, una formaleta que fabrican en Colombia, aquí vinieron hasta los empresarios, les estamos comprando formaletas y estamos montando ahora una fábrica de formaletas, es un sistema a través del cual una brigada de constructores, nosotros mismos aquí aprendiendo en un día, en dos días, aprendemos rápido, porque es muy sencillo, y se construyen edificios de cuatro pisos. Y todo con su energía eléctrica, agua potable, eh, agua servida, sistema de servicio de agua. Les ponemos parques, en muchos lugares las escuelas, depende de las escalas, ¿no? Unidades productivas también, hemos insistido en eso agricultura familiar, pequeñas empresas, manufactura. ¿Eh? Entonces, la, anoche decía, estaba yo firmando, solo para pensiones, aprobé anoche, le voy a decir cuánto, 20, 25, 25 mil millones de bolívares. Esos son, entre cuatro, son que... Seis por, seis, cerca de 6 mil millones de dólares aprobé anoche para pagar las pensiones que ahora ustedes saben que es equiparada constitucionalmente al salario mínimo equivalente al salario mínimo antes, esa es otra cosa las pensiones estaban congeladas yo conseguí gente que cobró pensiones por 10 bolívares congelada de hace hacía 40 años, no sé cuántos años no, ahora cada vez que sube el salario mínimo y todos los años la revolución ha incrementado el salario mínimo y hoy es uno de los más altos de este continente ¿Eh? la pensión sube igual al salario mínimo así que aprobé anoche esos casi 6 mil millones de dólares para lo que queda del año para pagar las pensiones incluyendo los meses de aguinaldo que se pagan tres meses ¿no? De, en diciembre para la seguridad social pues y para incluir allí a aquellos y aquellas que estando en situación de pobreza todavía nunca cotizaron ni aparecen en ningún registro oficial los estamos incluyendo todos estos esfuerzos son parte de una estrategia de transición pues. crear las condiciones espirituales y materiales para construir en esas condiciones creadas en colectivo, el mundo nuevo. La forma histórica nueva, diría Carlos Marx. El socialismo, en lo espiritual, en lo económico, en lo político, en lo social. La sociedad de iguales. Y que el pueblo tenga cada día más poder. Más poder económico, político, social, conciencia. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo aquí. Y cuánto nos impulsa en este esfuerzo, esta reunión del 18 edición del Foro de San Pablo. Cuánto nos alegra, y nos estimula y nos compromete, compañeras y compañeros del mundo, nos compromete a seguir dando la batalla y a seguir venciendo para contribuir modestamente con la salvación de este planeta. Con que entremos de verdad a la historia humana. ¡A la patria humana! ¡Me despido con un grandísimo sentimiento de agradecimiento a ustedes, invitados internacionales! ¡Con una felicitación a los organizadores! ¡A Rodrigo Cabeza, a Lisa Osorio y a todos los que han organizado este encuentro exitosísimo! ¡Les agradezco que le lleven un saludo fervoroso, patriótico a todos los pueblos que ustedes representan aquí! ¡Y Venezuela, esta patria nuestra! Es patria humana, es patria de ustedes Muchas gracias queridos compañeros Muchas gracias queridas compañeras Que viva el foro de San Pablo Que vivan los pueblos Que viva la revolución Que viva el socialismo Buenas noches, buenas noches, muchas gracias, muchas gracias Y bien acabamos de escuchar entonces las palabras del comandante presidente Hugo Chávez Frías En esta sesión de clausura del decimoctavo encuentro del foro de Sao Paulo ...el cual ha concluido con una serie de emociones y acuerdos de apoyo y solidaridad con la revolución bolivariana. De hecho ya se ha anunciado que para el 24 de julio se va a estar realizando una jornada mundial... ...en más de 50 países en apoyo a la revolución bolivariana. También se va a realizar un tuitazo con, en el apoyo al presidente Hugo Chávez... ...y también se han anunciado diversas medidas, una de ellas la entrega de la computadora Canaima... ...1.700.000, así como también la aprobación de más de mil millones de dólares para el pago de los pensionados de nuestro país. En este sentido, es bueno destacar a todos quienes nos escuchan que esta ha sido la transmisión de la clausura del 18o encuentro del foro de Sao Paulo y de esta forma volvemos nuevamente a los estudios de la noticia. Adelante.